Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal, a este canal especialmente para ti. Bienvenidos nuevamente y un saludo especial a todos los ócaros que me acompañan diariamente en este espacio. Antes de comenzar con el video quisiera pedirles a todos los que están suscritos y a los que se suscriben diariamente a este canal. Que no olviden activar, al suscribirse, no olviden activar eh, las notificaciones del canal. Para que um, inmediatamente cuando se suba un video ustedes puedan enterarse. Hoy hablaremos de cómo activar Windows 10. Para quitar ese molesto recordatorio que sale en nuestro escritorio cada tanto, recordándonos que debemos activar nuestra copia de Windows. Esta. Muy bien. Para solucionar este inconveniente y tener Windows activado, usaremos un pequeño programita muy eficiente, el cual les dejaré como siempre el link en la descripción del video. Ok, ya estamos en... Eh en el link de descarga simplemente le haríamos daríamos clic derecho, descargar con el navegador o con lo que ustedes deseen descargar, si quieren descargar con Mega pues también, bueno, de todas maneras, de su elección. Al descargar le quedará este archivo rar que <coughs> abriremos Y encontraremos dos carpetas dentro. Una de ellas es opcional por si no te sirve la anterior. Pero el procedimiento es el mismo. Muy bien. Entonces, eh, esta es la opcional y esta es la que vamos a usar. Bien. Antes de usar, debemos eh, desactivar nuestro antivirus. Ok, ahora sí, vamos a usar el programa. Vamos, clic derecho, ejecutar como administrador. Aquí me dice, tu sistema está activado. Simplemente tendríamos que darle aquí, pues ya está activado mi sistema, simplemente daríamos clic aquí y le damos activar Windows y esperamos. Bien, muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Así de fácil es activar Windows 10. Muy bien, solo me queda decirles y pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que sepan cada cuánto estoy subiendo un vídeo, que comenten. Bien, esto ha sido todo por ahí, nos vemos en un próximo video.